<risa> Buenos días Bueno, como sabéis, hoy vamos a hablar del castigo sin venganza La próxima obra que vamos a representar Y tenemos la enorme suerte de contar con el doctor Salvador Antuñano Así que muchas gracias, Salvador, por, por acompañarnos en esta actividad Primero, José Carlos va a hacer una introducción breve de la obra y yo voy a hablaros muy brevemente de, de la época histórica, porque, claro, cuando nos aproximamos a, a, a la lectura de cualquier obra, pues si no conozco el contexto histórico, eh, es muy posible que entienda, que entienda poco. ¿no? Es decir, si yo empiezo a leer El castigo sin venganza y no conozco nada de ese mundo que rodeaba Lope de Vega, pues... Lo que estoy haciendo es que probablemente me encuentre una serie de párrafos farragosos barrocos y que entienda muy poco. ¿no? Entonces, el hecho de tener ese contexto histórico, sí, <risa> cuál era ese mundo que rodea al autor y que, por tanto, vuelca en la obra, pues me va a ayudar a, a, a comprenderlo. Como sabéis, la historia está dividida en, en varias etapas. La prehistoria, la historia antigua, medieval, la época moderna y la contemporánea. En cierto modo, podríamos pensar que este tipo de, de división de la historia es un tanto artificial, pero sí que es verdad que el hecho de compartimentar de esta manera nos ayuda eh, a, a, a aproximarnos, a entender, a, a comprender mejor el estudio de la historia. Evidentemente, esta división en etapas se hace eh, con perspectiva, es decir, por ejemplo, eh, la época que nos ocupa, la época moderna, eh, 1492, no es que uno se despertara el 1 de enero y dijera, oh, estoy en la edad moderna. ¿no? Evidentemente, esto se hace con perspectiva, porque es verdad que cada etapa de la historia bueno, pues hay una serie de características comunes generales que bueno, dan identidad a, a ese periodo de la historia, teniendo en cuenta que hay eh, un periodo de transición muy largo que va de una etapa a otra. Como os decía, 1492, Descubrimiento de América, se considera el inicio de la Edad Moderna. Hay algunos autores que dicen que a partir de 1453, que es la caída de Constantinopla, ya podemos hablar de la época moderna. Pero bueno, esto es porque, como os digo, el periodo de transición es muy largo y además cuando se pasa de un periodo histórico a otro, de una época a otra, eh, no, no hay una ruptura. Es decir, para entender por qué estoy aquí, época moderna, tengo que entender qué ha pasado aquí, en esta época medieval y todo ese periodo de transición. ¿De acuerdo? Y estos hitos históricos son los que, de alguna manera, van marcando ese paso. Un hito histórico, ¿no? como el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla, es un hecho histórico fundamental que eh, conlleva un cambio en la mentalidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a situarnos en la época moderna, que es donde se desarrolla el castigo sin venganza. Eh, la época moderna vuelve sus ojos otra vez a la cultura grecorromana. Entonces, eh, la primera parte, el movimiento artístico que se desarrolla es el Renacimiento y luego el Barroco. Eh, ¿Y dónde surge este Renacimiento? Pues surge en Italia claro, pensad que si estamos hablando de volver a poner en valor la cultura grecorromana en Italia sales a la calle y está Roma en todas partes así que el Renacimiento surge en Italia en el siglo XV que es lo que se llama el 480 y se extiende por toda Europa en el siglo XVI por toda Europa y por tanto también en España y entonces hablaríamos siglo XVI, Renacimiento eh, con este arte que sigue unos cánones clásicos más austeros que luego evolucionará a un barroco, eh, que ya es mucho más ornamentado en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Eh, esta época además se caracteriza por un humanismo, de modo que si en la época medieval hablamos de una sociedad teocéntrica, es decir, que todo giraba en torno a la idea de Dios, en la época moderna hablamos de un antropocentrismo, ¿de acuerdo? El centro es el hombre. Pero esto no es una ruptura respecto a la época medieval, como os decía antes, es una evolución, puesto que este humanismo es un humanismo de raíces cristianas. Así que estamos viendo que estas características de la época moderna son el humanismo cristiano, esa puesta en valor de eh, la cultura grecorromana, y hay una serie de valores como la honra, el honor, ¿no? el tema central, en la obra de la que hablamos hoy, la lealtad, el gusto por la belleza, la sed de aventuras. Bien, todo esto son una serie de valores que, eh, que son fundamentales en esta época moderna. Y todos estos valores son los que vuelca Lope de Vega en su obra, y por eso cuando nos aproximamos a la lectura y tenemos en cuenta todo este contexto, nos va a resultar mucho más fácil entender qué es lo que nos quiere decir el autor. Y por último... Eh, tenemos que englobar, eh, enmarcar esta obra en el siglo de oro. El siglo de oro, que más o menos mm, consideramos que se extiende de 1500 a 1650, más de un siglo, por tanto, es una época en España de una gran producción artística. Eh, en literatura, por supuesto, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo, por supuesto Cervantes, pero no solo en literatura, sino en todas las, las eh, artes. ¿no? Por ejemplo, pensemos pues, en pintura, Velázquez, el greco, Zurbarán, Murillo. Y luego, por supuesto, también eh, esta gran producción artística de calidad se extiende pues, a la escultura, la arquitectura, la filosofía, la música. Así que este es el mundo que rodeaba Lope de Vega. Ese gusto por la belleza, esa gran producción artística de la época, estos valores... ¿Eh? el honor, la lealtad, eh, la idealización del amor, esa sed de aventuras, y todo esto es lo que él va a plasmar en su obra. Por eso, si nos aproximamos a la lectura de la obra teniendo en cuenta todo esto, nos va a facilitar su comprensión, vamos a entender mucho mejor qué es lo que nos quiere comunicar el autor y, por supuesto, nos va a ayudar en la puesta en, en escena de, y en nuestro trabajo. Así que, adelante José Carlos. Pues muchas gracias, Belén. Eh, eh, este contexto nos pone un poquito más en la situación ¿no? en la que esta obra ve eh, la luz. ¿no? Eh, una de las cosas fundamentales ¿no? que tenemos que tener en cuenta de esa sociedad ¿no? es eh, también esa estructura que ahora justamente estábamos comentando, que quizá hoy en día eh, se queda como muy desdibujada, ¿no? eh, pero que entonces tenía mucho valor. ¿no? Esa nobleza... Que, eh, bueno, pues que tenía una serie de, de representatividades ¿no? y una importancia que hoy eh, pues, eh, puede ser eh, muy difícil para nosotros el hacernos la idea y qué supone. ¿Y por qué empezamos con esto? Eh, porque esta obra, como hemos comentado algunas veces, pero esto también para aquellos que no son del grupo de teatro y que se han querido sumar a esta, a esta actividad, esta obra tiene como personaje principal un duque. ¿Vale? un duque que eh, es el duque de Ferrara, en el cartel de esta actividad que tenéis aquí eh, proyectado, eh, hemos hecho un pequeño falso histórico ¿no? y hemos puesto el palacio actual de, de Ferrara eh, en la que eh, pues el duque eh, pues, eh, de esta historia pues, viviría. ¿no? Ese duque, eh, forzado de alguna manera por sus vasallos, se ve obligado a dar, una, una descendencia ¿no? a, su, a su linaje para así realmente tener un heredero legítimo a, a, ese, a ese ducado y hace un casamiento, ¿no? un casamiento que la propia Cassandra, que es la, la, la duquesa de Ferrara, consorte ¿no? con la que se casa, ella dice ¿no? solamente por cumplir con sus vasallos el duque este casamiento ha hecho. ¿no? Pues cultivar el alma, cultivar la vida interior, cultivar, cultivar lo, lo que somos en el fondo. ¿no? Y por tanto, tiene la cultura un fuerte componente moral. Eh, la cultura nos mejora, ¿no? como dice Quevedo en el soneto de la torre. ¿no? Entonces, el estudio, que eh, es parte de esa cultura, nos mejora y son las mejores horas las que dedicamos a eso. ¿no? Entonces, eh, cuando la representéis, tened esto en cuenta, ¿por porque estáis mejorándoos, y estáis mejorando además a quienes ven la obra. Y esa es, desde luego, creo, la, la intención de, de López de Vega, con todo su teatro, pero en particular con, con esta tragedia, ¿no? eh, que, que trata, creo, el, eh, el misterio del mal, y el misterio del mal en lo concreto de las relaciones humanas, de, de qué hago y cómo trato a las personas con las que convivo. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con los males que nos acechan, que, que vienen hacia nosotros y que nos implican en ellos de tal modo que nosotros también hacemos mal. ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué hacemos con los males? Pues desde dentro y desde fuera, es decir, desde lo que padezco ¿no? eh, eh, o, o, o desde lo que yo activamente hago. Eh, lo, que, lo que me gustaría comentar es eh, tres cosas, eh, una quizás un poco más extensa de ellas, ¿no? pero, pero en primer lugar, eh, hacer una, muy brevemente, una reflexión sobre las lecturas eh, a primera vista desde perspectiva posmoderna o también moderna-racionalista. Belén nos ha hablado de la modernidad. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo la modernidad, sobre todo en el siglo XIX, parte del XX, la crítica, ha leído esta obra? ¿Cómo la podemos leer también nosotros eh, digamos a primera vista eh, si, si, si no tuviéramos un, un contexto previo? ¿no? Eh, y, y luego, pues, cuestionar de algún modo estas lecturas... Eh, para intentar acercarnos a lo que me parece que es más la comprensión del propio López de Vega ¿no? eh, cuando, cuando escribe esta obra y la, y la dirige porque la, la, la representa desde luego en la corte. ¿no? Y, y entonces eh, el, el, segundo, el segundo apartado de lo que, de, de, de lo que diré eh, es una serie de claves de lectura que creo que hay que tener en cuenta por el contexto eh, para, para poder afrontar la obra y lo tercero Teniendo en cuenta esas claves, eh, hacia dónde iría la interpretación de la obra. Eh, entonces, en el primer punto, una, una primera lectura de la obra con ojos posmodernos y yo no sé si si vosotros al leerla o no sé si la habéis visto representada pero cuando hablábamos antes con José Carlos no cuando cuando esto se presenta pues al final la gente con ojos posmodernos pues pues eh, dice oh qué bien me, se ha hecho justicia no entonces eh, el, los adúlteros ah, han sido convenientemente matados no entonces han pagado con su vida su crimen no y claro si esto lo reflexionamos un poquito más y, y le damos la vuelta y lo, no sé, lo cambiamos de contexto, por ejemplo, cultural, y decimos, bueno, me, eh, no con espada, pero sí con piedras, eso es lo que se hace, pues no sé, en, en, en Oriente, ¿no? cuando, cuando una mujer es adúltera, pues, pues se la mata con piedras y nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno, pero, pero es que eso es lo que hace el duque con, eh, con su mujer. Entonces, la cometido de adulterio merece la muerte. Hombre, no tan bruto como apedrearla, simplemente una cuchillada en el corazón y ya está, rapidito, no, higiénico, muy higiénico, muy aseadito. Eh, pero, pero en el fondo es lo mismo. sí. Y sin embargo, la gente sale encantada porque entiende, o mucha gente sale encantada porque entiende que se ha hecho justicia, que había una traición, que había un engaño, un engaño además en algo que nos importa mucho, que es el amor, no, la lealtad, el, los sentimientos, las pasiones y tal. Y entonces, pues pues han jugado un doble juego y pues, pues merecen un castigo. Y el castigo, además de la época, eh, quizás nosotros no lo haríamos así, nosotros simplemente les daríamos una Coca-Cola con cianuro y, y nos iríamos, no y ya está. Pero, pero, pero en la época, pues, pues está en el contexto de la época. Y esto es también la, la, la lectura que hace, no ya la posmodernidad, sino la mayor parte de la crítica. Eh, si veis artículos y escritos e introducciones sobre, sobre la obra, veréis que casi siempre se justifica con según los usos de la época. Está de acuerdo con las costumbres y el sentido del honor de la época. Entonces, como, como si el siglo de oro, eh, pues lo más alto, el dios más importante al que hay que sacrificar todo, fuera el honor. Y, y hombre, desde una perspectiva racionalista, ilustrada, siglo XIX, positivista, cientificista eh, y siglo XX, ya relativista, pues hombre, nos parece quizás exagerado, es decir, que tú mates a tu hijo eh, por, eh, por el honor, que al final pues eh, anda que no has tenido mujeres en tu vida y esta última, pues, pues ¿por qué va a valer más que todas las demás? Entonces, al final, eh, claro, desde esta autosuficiencia, digamos, eh, racionalista, eh, se mira con, con altivez eh, condescendiente. ¿no? Eh, decir, bueno, pues en el siglo XVI era lo que ocurría y pues de acuerdo con esas reglas, pues está bien, aunque hoy quizás nosotros no lo haríamos así. Eh, pero, pero a mí me parece que estas dos lecturas no hacen justicia, a, a, a, desde luego, al siglo XVI, al, al siglo de oro nuestro, eh, y a la mentalidad que lo sustenta y lo genera. Eh, yo creo que hay una... una falta de comprensión a fondo acerca de ese, de ese siglo de oro. Eh, eh, y, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué intenciones tiene realmente López de Vega cuando, cuando hace esto? ¿Realmente está defendiendo el honor eh, sobre todas las cosas? ¿Está defendiendo una justicia rígida y exacta y, y, y casi pues eso, cósmica? ¿no? Como la has hecho, la pagas y no hay posibilidad de redención ninguna. Eh, ¿Es que López de Vega es un puritano, como, como hay otros eh, modernos después de él, o, o, o, o un inmisericorde, o un maniqueo, o, o, o es más bien un hombre de la España del siglo de oro eh, católico, eh, con sus pecados, por supuesto, eh, y su historia de, de, de, de mucho pecado, por supuesto. Eso, pero precisamente por eso, también convencido, eh, y convencido interiormente, de lo que supone el pecado en la vida del hombre y lo que supone, sobre todo, la redención que hace Cristo sobre ese pecado. Eh, entonces, si lo enfocamos desde esta otra perspectiva, quizás nuestra lectura de la obra es eh, distinta no y, y yo creo que, que, que ciertamente más profunda. Entonces, en un segundo, un segundo momento me gustaría, por eso, ver... ¿Cuáles son como las bases eh, o las claves para poder comprender la obra? Primero, una serie de bases culturales. Eh, la obra eh, no, no, no, no es un meteorito que cae del cielo eh, eh, en, en 1632. En 1632, en ese contexto del Renacimiento eh, y del incipiente barroco, pues hay mucha historia detrás. El Renacimiento es la recuperación, por ejemplo, de Cicerón y de Aristóteles y Cicerón y Aristóteles, y los estoicos, tienen propuestas éticas muy interesantes, que no son cristianas, eh, que son anteriores al cristianismo. Eh, y, por tanto, para buena parte de lo que será la modernidad, pero no en España, eh, serán como la alternativa a la ética cristiana. Entonces, el norte de Europa va a tomar a estos autores como, mira, el cristianismo dice esto, pero esta es una ética humana, anterior al cristianismo vamos a seguir estos modelos y vamos a olvidarnos del otro. Pero en España no es así. En España ese renacimiento busca integrar esa ética pagana en la ética cristiana. Y entonces eh, eso es distinto y es muy interesante. Y López de Vega está allí. López de Vega ha leído a estos autores eh, y están en el ambiente cultural y entonces eh, pues, me, necesariamente hay un trasfondo de, de esto en su... ...en su obra, y por supuesto está también el cristianismo, es decir, es una Europa, no es una España profundamente cristiana. Profundamente cristiana no quiere decir santa, eso es otra cosa, eh, sino culturalmente cristiana, es decir, eh, y honestamente cristiana. Es decir, aunque sean pecadores, eh, creen en esto, y, y, y lo creen y, y, y, y, y, e intentan vivirlo con sus más y sus menos. Pero, naturalmente, esto es un ideal al que tienden, pero una cosa es tender y otra cosa es llegar... Eh, y entonces hay mucha tensión en esto. ¿no? Eh, él es además sacerdote y creo que esto no hay que, no hay que olvidarlo. Es decir, él tiene una... Me, vida interior muy atormentada precisamente por su conciencia de pecado y en un momento determinado quiere como reparar los pecados que él ha hecho y entonces opta por la vida eh, sacerdotal y, y entonces pues se ordena sacerdote y tal, el, el pecado le seguirá acosando, y le, pero, pero estamos ya al final de su vida, entonces es ya un Lope de Vega, digamos, domesticado, ¿vale? bastante atenuado, tiene, como digo, 69 años cuando, cuando escribe la obra. ¿vale? Eh, hay un trasfondo metafísico, en esa España eh, del, del siglo XVI-XVII, y es eh, que, que la convicción de que el bien vence al mal. Y el mal no es superior al bien, entre otras cosas, porque el mal no tiene consistencia real. El mal existe en cosas que son buenas, pero no tiene consistencia propia. Esto es una convicción que ya viene de la metafísica antigua, del mundo antiguo, pero, pero que desde luego está en San Agustín y está en Santo Tomás y está en la mentalidad común. El bien vence al mal. Eh, y, y por tanto, cuando López de Vega nos presenta una obra en donde parece que, que, que, que se ha hecho una justicia, ¿eso es bueno o eso es malo? Es lo que hay que ver. Eh, lo, que, lo que representa él es eh, ¿qué es? ¿El bien o el mal? ¿Qué es lo que triunfa? Luego hay un trasfondo también antropológico eh, que es necesario tener en cuenta y que creo que en la obra queda muy bien representado. Y es eh, ese mal que existe en realidades que son buenas, en las personas, las personas son ontológicamente buenas aunque actúen moralmente mal, eh, no es algo aislado, no es yo hago un mal y el mal se acaba aquí. Eh, yo, no sé, me voy a hacer trampa en el siguiente examen. Bueno, no, ya han terminado los exámenes. Entonces, en el último examen hice trampa, ¿no? Y entonces, mi intención era aprobar. Y entonces, para aprobar, yo sabía que tenía que sacar la chuleta. Punto. Lo que pasa es que yo sé cuándo empieza el mal, pero no cuando termina entonces yo saco la chuleta el profesor me se da cuenta me quita el examen, me suspende la asignatura me echan de la universidad mi madre se coge una depresión me echa de casa entonces yo me convierto en un criminal mis hijos van a crecer traumados y al final todo eso por sacar una chuleta entonces yo empiezo con el mal porque creo que lo controlo como un medio para conseguir mis fines fines que son buenos ¿vale? pero, pero al final el mal me controla a mí. Y el mal es una trama de relaciones. El mal no solo me hace malo a mí, sino que se contagia por imitación, por, por, por agresión, por, por, por complicidad, por un montón de cosas. Y entonces, eh, Cassandra es mala y, y, y Federico es malo, pero, pero, pero es la culpa heredada del padre, que era malo malísimo, eh, y al final pues todos son malos. Entonces, el mal es una trama de relaciones que se complica si no lo cortamos de raíz. ¿Vale? Y, entonces, y eso creo que queda que queda bien reflejado en la obra. Tiene un planteamiento también precisamente por eso moral. ¿no? Eh, y, y, ¿Y la moral qué es? Pues es la tensión de la libertad. A veces tenemos un sentido de la moral como normas que hay que cumplir. Bueno, pero en el fondo eh, eso eh, es, es porque somos seres libres. Es decir, la moral es la dimensión de nuestra libertad. Tenemos capacidad de elegir. ¿Elegir qué? A veces pensamos entre el bien y el mal. Bueno, pero, pero en realidad no. La, la, la libertad real es elegir entre el bien entre un bien y otro, porque todas las cosas que elegimos son bienes. Eh, lo que pasa es que son bienes mayores respecto de bienes menores, o al revés. Entonces, elegimos malamente, pero no elegimos el mal. Todas las cosas que elegimos son cosas buenas. Lo que pasa es que las elegimos malamente porque las elegimos cosas que son menores frente a cosas que son mayores. Elijo fumar, que es un placer y por tanto un bien, frente al bien superior de mi salud. Y, y entonces, pues pongo, antepongo un bien menor a un bien mayor. ¿no? Entonces, eh, la, la obra tiene un profundo planteamiento moral y que va de la elección de bienes menores frente a bienes mayores. ¿Y cuáles son esos bienes menores? No solo es el amor entre Cassandra y eh, Segismundo, que es un amor pasional, básico, casi animal, ¿no? Eh, sino no, no es un amor de, de devoción y de entrega de la vida y de buscar el bien del otro, no, no, no, es un amor muy elemental, muy, muy, muy erótico ¿no? y ya está, muy, muy básico, muy pasional, es más una pasión que se sufre y me arrastra que una decisión mía de dar la vida por el otro, que es lo que realmente es el amor. ¿no? Entonces, eh, no solo es moral en esa elección de bienes, sino también, ¿cuál es el bien mayor? El honor a la justicia. El, el honor o, y, y la justicia que es, y cómo hay que entenderla. Entonces, ¿cuáles son los bienes realmente mayores que hay que elegir? ¿Vale? Eh, y, y por tanto, habla también de la claridad del juicio, de cómo a veces nuestras decisiones se basan en lo que nosotros conocemos y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros eh, determinamos que es bueno o malo, o mejor o peor, eh, pero, pero eso requiere una, una claridad. Y el duque, cuando elige, está realmente eh, con la mente equilibrada, imparcial, fría, tomando la decisión, conoce todos los elementos. Eh, o, o simplemente ha, es, ha leído un anónimo y, y ya desde ese anónimo ve todo con sospecha y, y ha hecho una investigación a fondo y, y entonces cuando dice los, eh, los ojos y los oídos me dicen la verdad, ¿de verdad? ¿Los datos eh, crudos y desnudos son la verdad o la verdad es la interpretación de esos datos? Porque los datos pueden significar una cosa y la contraria. Sí, entonces, eh, habla de la claridad de juicio y, por tanto, también de la prudencia necesaria para tomar decisiones eh, o de la, de la necesidad de eh, aguardar, de templarme, de, de, de esperar, ¿no? de dar ocasión. ¿vale? Luego hay también un contexto cristiano. ¿Cómo se vence el mal? ¿El mal se vence entrando en el mal? O sea, el lema de esta casa, vence el mal con el bien. Claro, tú me das un golpe y yo te doy otro golpe. Y ya he arreglado el mal. No, ahora tengo dos golpes, tengo dos males. ¿Sí? Entonces, la tentación del hombre es vencer el mal con el mal. Eh, y y lo, que, lo que dice el cristianismo es, el mal se vence con el bien. Entonces, tú me das el golpe, yo lo encajo y veo cómo puedo eh, este golpe transformarlo en algo bueno. ¿Sí? Eso es complicado, eso es difícil, eso requiere ingenio, requiere creatividad, requiere generosidad... Requiere perdón, eh, pero, pero se puede hacer. Y, y desde luego en la España del siglo de oro eso eso está presente. ¿no? Eh, eh, también en el contexto cristiano pues, eh, está la, la conciencia del pecado original, de que nosotros no somos eh, eh, absolutamente libres, no somos libres con la libertad divina sino que tenemos una herencia que nos lastra y nos lastra hacia el mal. Y entonces, eh, aunque somos libres, sin embargo tenemos como una querencia hacia determinadas cosas. Y eso eh, en parte nos impulsa a ir hacia allá, pero en parte también nos disculpa. En parte es un atenuante de nuestras decisiones, de nuestra libertad. Y, y eso también se sabe en el siglo, en el siglo de oro. Eh, también en el contexto cristiano hay justicia, pero la justicia hay que compatibilizarla con la misericordia. Porque la justicia, al final, tiene un princeps analogatum, un, un, un, un primer modelo, que es Dios mismo. Y Dios es justo, pero también es igualmente misericordioso. Eh, y, y, por tanto, eh, eso que dice Dios en, en, en la Escritura, que dice la Escritura, eh, de sí mismo, la venganza es mía. Pero eso lo dice Dios. Entonces, la venganza es mía, cuando lo dice Dios, quiere decir que, cuidado con la venganza que hay que dejársela a Dios, que Dios es al final el último que juzga y el último que castiga. Y si nosotros juzgamos y castigamos, eh, pues o lo hacemos en relación con él y en dependencia de él, o si no, podemos ser tan injustos como aquellos a quienes estamos queriendo corregir ¿no? o peor. ¿vale? Eh, y luego también en el contexto cristiano está la oportunidad de la conversión. No, de, de, de hecho, también es algo que sale en la obra, precisamente cuando el duque, que lleva toda su vida siendo un, un caos, un pecador empedernido, convencido, confeso y además público y notorio y ostentando su pecado, eh, de pronto eh, dice, pues, pues el papa me pide esto, pues vamos a tal, y, y, y no me ha ido mal, entonces pues igual tendría yo que empezar a pensar en convertirme. ¿sí? y Entonces, si tú sientes la necesidad de conversión, ¿por qué no das espacio a que otros la, la, exper la experimenten. En ese contexto cristiano está también, no aparece en la obra, pero, pero está en el contexto, eh, el Padre Nuestro, la petición de perdón en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, la condición de que Dios me perdone es que yo perdone a los demás. Yo no puedo atreverme a pedir perdón a Dios por mis pecados si no perdono antes las ofensas que se me hacen a mí. Entonces, esto está en el trasfondo. Y sin embargo... El duque va contra todo esto. ¿sí? Entonces, hay que entrar, por tanto, también en la experiencia esta del perdón y, y, y por tanto, también en la fuerza del amor. ¿no? ¿Qué es el amor? Pues es dar la vida, es el olvido de sí mismo. ¿no? Cuando en la obra se habla de amor, no se habla en estos términos de amor, ¿no? se habla más en términos del amor erótico. ¿vale? Luego también hay un contexto literario y es que... Muy importante tenerlo en cuenta. En el manuscrito de Lope de Vega, después del título, eh, pone una palabra, tragedia. Eh, Lope de Vega escribe muchas comedias. Eh, pero, pero esto es tragedia, esto es otra cosa. Entonces, esto hay que leerlo en el horizonte del género literario de la tragedia. Y en la tragedia todo sale mal siempre. Y todo sale mal siempre porque hay un pecado de raíz que hace que todo se vaya complicando a peor. Esa trama del mal que decíamos antes es hay alguien que saca la chuleta y entonces desencadena una serie de calamidades que ya son imparables. ¿sí? Y entonces, como todos estamos implicados en el mal, nos arrastra a todos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿vale? Eh, y si es tragedia, entonces tenemos que ir a Aristóteles a la definición de tragedia eh, que da en la poética. ¿no? Y entonces allí Aristóteles eh, nos... Eh, nos dice que la tragedia es la imitación, es decir, es la representación imitando, mímesis, ¿vale? Eh, pero la imitación hay que entenderla como veremos en, en distintos planos. ¿no? Un primer plano es los actores imitan una fábula, imitan una historia. Entonces, la historia es la del duque de Ferrara, su hijo, su mujer y amante del otro y tal. Vale. Entonces, los actores van a imitar eso, van a representar, volver a presentar eh, delante de nuestros ojos eso. como imitándolo? Eh, eh, es una imitación esforzada y completa de cierta amplitud, en lenguaje fasonado, en lenguaje bien escrita y tal, eh, eh, separada cada una de las especies, primer acto, segundo acto, tercer acto, actuando los personajes y no mediante eh, relato, es decir, no es la crónica de los hechos, sino estamos viendo lo que les pasa, estamos viendo su historia en vivo, ¿vale? Y que, dice Aristóteles, mediante compasión y temor, Díaz Luca y Fobo, ¿no? entonces, horror y compasión, literalmente. Entonces, mediante esas pasiones, ¿no? entonces, genera en nosotros horror y compasión. Y entonces, ¿para qué los genera? Lleva a cabo la purificación de las pasiones. Entonces, allí se da el otro momento de la mimesis. Entonces, los actores están imitando una historia antigua. Pero nosotros, cuando vemos esa representación, el público cuando ve la representación, el público imita la representación y entonces yo leo mi propia historia a la luz de lo que estoy viendo. Es lo que nos pasa cuando vamos al cine y vemos la película romántica y empezamos a llorar. ¿Por qué estamos llorando? Eh, pues porque, porque yo soy la pobre novia abandonada por el eh, otro desgraciado. Y entonces yo me he identificado con eh, el personaje y entonces tengo los sentimientos que tiene el personaje. Los imito. Entonces esa es la fuerza del teatro. Esa es la fuerza de, de todo arte en realidad, que nos hace imitar lo que vemos y entonces leemos nuestra historia a la luz de lo que estamos viendo. Y por eso consigue el efecto de purificar nuestras pasiones. Cuando nosotros vemos que eso es tragedia y vemos que todos terminan mal, entonces nos damos cuenta de que yo no puedo ser como el duque, yo no puedo ser como Federico, yo no puedo ser como Casandra. Entonces eh, Y lo hace no porque venga después la moraleja y me diga, Lope de Vega, aprender chicos y sed buenos. No, sino simplemente porque viendo la tragedia que están representando, digo, qué horror, pobre gente, horror y compasión. ¿Y qué tengo que hacer yo para que eso no me pase? Purificar mis pasiones. No me puedo dejar llevar por la venganza. No me puedo dejar llevar por, por estas categorías mentales. Tengo que cambiar de mentalidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que está de fondo. ¿no? Y luego hay una serie de eh, elementos propios de la época, pero que son perennes, aunque en la nuestra quizás algunos estén más devaluados por, por la estupidez colectiva en la que estamos, ¿vale? pero, pero que, que es necesario tener en cuenta y poner en su propio orden, que son elementos que son realidades y, por tanto, si son realidades son buenas, pero es necesario ver si son mayores o menores que otras realidades, que otros bienes. ¿no? El honor. ¿Qué es el honor? El honor eh, pues viene del latín honor honoris, dice la academia, y, y, y es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Es la cualidad moral, es decir, es algo de mi comportamiento moral y por tanto de mi dignidad, que lleva al cumplimiento de mis deberes por los demás y por mí mismo. Entonces, el honor no es solo la honestidad, la honestidad es que yo cumplo mis deberes, yo soy honesto y los cumplo, y punto, de acuerdo conmigo mismo. Pero el honor tiene un punto en donde yo ya no soy la última instancia, sino que el honor es la respetabilidad que tienen los demás respecto de mi propia honestidad, la consideración que tienen los demás respecto de mi propia honestidad. Entonces, Y tengo que mantener mi honor, es decir, mi buen nombre. Eh, entonces, difamar a alguien, eh, decir cosas malas de él, verdaderas o falsas, si difamos son verdaderas, y si son falsas, calumnio, pues es atentar contra su honor. Pero, pero mi honor es, eh, pues eso es como, como el vestido que llevo. Entonces, dice algo de mí y me permite estar ante los demás con paz, con tranquilidad, con, con dignidad. Si yo no tengo honor, es como si estuviera desnudo y manchado. Y, y entonces, claro, estoy de modo indigno ante los demás. Por eso el honor es un bien y tengo que protegerlo. Y el honor es más lo que los demás piensan que lo que yo soy. ¿sí? Pero será honor verdadero si lo que piensan los demás se corresponde con mi honestidad verdadera, no con la apariencia de. Por eso el honor, que es un bien, tiene como, como dos perversiones. Una es la hipocresía, aparentar lo que no soy y que los otros crean que soy bueno cuando en realidad no lo soy. En un momento determinado, Batín se queja del duque y dice «ese santo fingido». Entonces, es un hipócrita. Eh, está eh, como, como comportándose muy bien y dice que se ha convertido y tal, pero, pero yo lo conozco por dentro y veo que está completamente corrompido. ¿Sí? Entonces, eh, la hipocresía. Y el otro error, el otro, el otro defecto, es la desvergüenza. Me da igual lo que piensen los demás, yo soy así y hago lo que me da la gana. Eso es desvergüenza. Eso, eh, eso es cinismo. Eso, eso no es una virtud. Es todo lo contrario. Es un vicio. ¿Sí? Entonces, está el honor. Eh, y hay otro, otro elemento que es el castigo. El, el castigo, ¿qué es? El castigo viene del latín castum agere, eh, que es hacer casto, hacer puro. Eh, tiene que ver también con eh, purgar, con purum agere, hacer puro. Entonces, es algo que está manchado, pues lo limpio y lo Restauro en su orden. Entonces, la noción de castigo es, en ese sentido, incompatible con la noción de venganza por, por eso, por, por eh, revancha. ¿no? Entonces, la has hecho, la pagas y yo me quedo satisfecho. No, no, no. Es el, el castigo busca el bien del otro, la pureza del otro, el restaurar la justicia. Entonces, está al lado, al margen, no tiene, no tiene relación directa con la venganza. Pero luego está el término de venganza. Venganza viene en latín vindicta, y en latín tiene, en castellano también, pero en castellano tiene normalmente solo uno de los dos sentidos. ¿no? Entonces, vindicta en latín eh, eh, puede ser justa o injusta. La vindicta, por ejemplo, cuando en los, en los textos latinos va vindicta libertatis, es la defensa de la libertad. ¿no? Entonces, es la defensa del bien. Vindictum, eh, vindicta viene de vim dicere, decir eh, fuerza, decir violencia. Entonces es como una especie de reclamación ante la injusticia. Tú me has hecho injusticia y entonces yo reclamo y digo, hay violencia. ¿Sí? Entonces, eh, me has hecho violencia. ¿Y entonces para qué? Para restablecer la justicia. En ese sentido, vindicta, en los textos latinos... Es buena. Santo Tomás en la cuestión 108 de la segunda parte de la Suma de Teología habla en extenso de la venganza. Y la distingue y dice, hay una vindicta que es buena cuando va unida a la justicia. ¿sí? Cuando busca restaurar la justicia perdida. ¿sí? Pero hay otra vindicta que no puede hacerse de ningún modo. Y es cuando yo busco satisfacer mi propio placer, mi propio provecho. ¿Sí? Cuando yo me pongo en primer lugar. Entonces, esto es lo que normalmente en castellano entendemos por venganza. El satisfacer, el, eh, no la justicia, sino mi lugar en ella. ¿no? La revancha. ¿no? El, el quedar yo por encima del otro. Él me ha pisoteado, pues ahora lo tengo que pisotear yo para quedar por encima del otro. También Aristóteles habla de esto en la retórica. Entonces, eh, dice, claro, por eso la, dice Aristóteles, por eso la venganza es, dice literalmente, dulce. Es un placer. ¿vale? ¿Por qué? Porque me pone por encima del otro. ¿sí? Entonces, claro, pero esto, esto es injusto, porque yo lo que estoy buscando no es la justicia, sino me estoy buscando a mí mismo. Estoy queriéndome poner por encima del otro. ¿sí? Entonces, eh, claro, el duque pretende hacer un castigo sin venganza, pero tenéis un texto de Balmes, de ¿no? de, de, en el criterio, en donde distingue dos modos de venganza. Y, y los dos los critica y dice, claro, hay un modo de venganza eh, que es eh, eh, pues a lo bruto, no entonces tú me las has hecho y entonces yo pues voy a ir a por ti y te voy a machacar y voy a destruir tu familia y todo eso. Bueno, fenomenal. Pues ya está, eso es muy bruto. Pero el hombre, dice, va civilizado y más o menos educado y dice, yo no puedo ponerme al nivel del otro, no puedo rebajarme y tal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no, vamos a buscar la justicia. No voy a dejarme llevar por mis sentimientos, pero entonces voy a eh, buscar el bien. Claro, él tendría, eh, yo tendría que favorecerlo, pero, pero es que no puedo favorecer a una persona que me ha hecho esto porque está hablando de, de, de su injusticia. Entonces, yo no puedo, tal y al final terminas vengándote. Sí, pero lo haces muy sutilmente y además con eh, bajo capa de justicia, aparentando justicia, pero en el fondo te estás poniendo a, poniendo a ti en primer lugar. ¿sí? Eh, claro, esto es injusto, esto no es lo que se puede hacer, no, lo que se debe hacer, y esto es exactamente lo que hace el, eh, lo que hace el duque. Quiere llevar la justicia y restablecerla, pero lo que hace es ponerse a sí mismo por encima de todo. Hay otro término que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor en la, en la tragedia aparece eh, como, como en ese plano erótico, ¿no? desde el principio. El duque solo busca eh, su relación con las mujeres, eso, y ya está. Pero, pero la, la relación con, eh, con, eh, entre Cassandra y, y, y Federico va, va también por allí. Eh, ¿Pero el amor qué es? ¿El amor es eso realmente? El amor es realmente dar la vida. Eh, nadie habla en la tragedia de dar la vida al otro. ¿Sí? ¿Hay algún momento en donde Federico dice, no, pues yo renuncio a ella y tal? Sí, pero puede más lo otro. ¿sí? Entonces, amar realmente es dar la vida, es buscar el bien del otro por encima del bien mío, es morir yo para que el otro tenga vida. Claro, este amor no aparece allí y por tanto está ausente. Entonces, la relación, en un momento determinado el duque hace un monólogo que evoca un poco el monólogo de Hamlet, en, eh, no, eh, en donde eh, está viendo a ver qué hace y qué no hace, y, y el amor y el honor y tal, y parece que el amor va a vencer, pero al final vence la soberbia. ¿sí? La tragedia es, a mi modo de ver, el reverso de la tragedia clásica del, de, del mito de Orestes. Orestes, sabéis, mata a su madre porque su madre ha cometido adulterio y ha matado al padre de Orestes, el esposo de, de, de Clitemnestra, de la madre de Orestes, que es Agamenón. Agamenón eh, vuelve de la guerra de Troya, su mujer lo mata y entonces Orestes venga a su padre matando a su madre y Orestes se vuelve loco porque las furias lo persiguen. Esto es el reverso. Entonces, aquí, Orestes, es decir, el hijo, se une a su madre, madrastra, contra su padre. Y al final su padre es el que termina... Eh, digamos vengado sí pero pero todo es una tragedia y todo se mueve en el ambiente del mal nada es bueno sí por eso al final el menos insensato de todos batín dice pues ahí os quedáis todos que yo me voy a otro lado sí y yo quiero irme a otro lado y, y yo tenía muchas cosas más que deciros pero pero Belén me ha dicho que se ha acabado el tiempo con lo cual eh, yo me callo aquí y, y no sé si lo que he dicho os sirve de algo eh, y, y eso, pero bueno, ya está. Desde luego que sirve, por supuesto, y creo que además sirve mucho, eh, desde el propio título de la obra a lo que hay de fondo a también algunas cosas, ¿no? clarificar algunas cosas. Ese texto que decía Salvador, lo vais a tener, lo hemos traído. Ese texto que se llama La venganza bajo dos formas, de Jaime Balmes. Ahora Javier os lo, os lo dará a todos. Y también pues aquellos que vean la grabación de esta, de esta sesión, pues también van a poder verlo, Tienen, si buscan en internet lo pueden localizar sin problema. Vamos a dejar eh, cinco minutitos por si queréis formular alguna pregunta que puede ser en primera persona de los personajes que, que aquellos que tenéis pues vais a desempeñar o bien a nivel de, de profundizar un poco más en lo que ha dicho Salvador de, del trasfondo ¿no? de, de esta obra. Si alguno tiene pregunta puede levantar la mano eh, y yo haré el eco ¿vale? de esa pregunta para que se registre en la grabación, porque vosotros lo plantearéis sin micrófono y yo os haré un poco esa, ese soporte. Miquel. ¿Más una venganza sin castigo? Sí, a mí me parece, a mí me, a mí me parece que sí. ¿no? Eh, de hecho, en la, parte, que no, en la tercera parte que no he llegado a desarrollar, eh, concluía así. ¿no? Es decir, es más un, una venganza sin castigo que un castigo sin venganza, porque el castigo busca el bien de la persona castigada, eh, busca la corrección de la persona castigada. Eh, hoy lo llamaríamos, por ejemplo, reinserción. por ejemplo ¿no? eh, Busca el restablecimiento de la justicia. Busca que dejes de ser malo para ser bueno. En cambio, lo que, eso no se consigue aquí. Eh, aquí, a los dos criminales, pues se les priva de la oportunidad de convertirse. Y entonces, me, el, el otro criminal, el, el duque, eh, se sale con la suya. ¿sí? Además, ya pensando en la dinámica de mal en la que nos movemos... Se ha quitado a su mujer, que era, que era lo único que, podía, que parecía que podía retenerle para esa conversión nueva. Ahora volverá a las andadas. ¿Sí? Entonces, ya está, está encantado. ¿Sí? Entonces, es más una venganza muy sutil. ¿sí? Eh, y además, pensando siempre en él. Y cuando dice en ese monólogo, claro, yo no puedo vengarme porque entonces se va a notar mi afrenta. Entonces, voy a parecer como un cornudo. Entonces, claro, si los descubro, el ofendido soy yo, en ese ambiente del, del siglo de oro, ¿no? Entonces, es como, yo soy la víctima, entonces, me, me, no puede ser. Entonces, vamos a hacerlo sutilmente, sin que se note. Pero lo que estás buscando, de nuevo, es tu propio orgullo, que tú no quedes mal, ¿vale? A mí me parece que sí, que el título es en ese sentido irónico, ¿sí? Hay que decir que esto se representa en la corte, es decir, que esto. Eh, me, que, que, y que el, me, el reino era un modelo, es decir, o sea, no, no, y la corte no era un modelo. Entonces, que tiene una clara intención moralista. ¿sí? Eh, y, y, y por lo que decíamos antes, decir, quien lo ve, ve su propia historia y dice: A ver qué estoy haciendo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Hemos conseguido dormirlos? No, bueno, por lo menos. <risa> es verdad, esto que decía Salvador de ese monólogo que tiene el propio Duque, eh, que además repite sin cesar amor ¿no? sí. eh, hay algunas versiones que incluso eh, esa, ese monólogo lo sumen en una tormenta literal, ¿no? es decir, está sucediendo una tormenta y cada vez que él dice amor hay un trueno ¿no? que, que, que le atormenta, literal ¿no? sí, sí, sí. Eh, porque al fin y al cabo él eh, está ¿no? como entre esa espada y esa pared ¿no? ese, lo que van a pensar y realmente ese, ese amor Casto, que es el que hace un poco esa aparición, quizá en ese único momento, es el único en el que se vería ¿no? de, de la obra esa aparición de, de ese amor que, que puede salvarlo, ¿no? porque él de hecho ya había vuelto a las andadas incluso estando casado con Casandra. ¿no? Bueno, ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna intervención? Sobre todo de aquellos que hoy ya tendríais que saber hasta no sé qué página dijimos, pero ahora lo, la página 19. Bueno, eso es, eso es harina de otro costal. Muy bien, Salvador. Una, una cuestión sobre la, la venganza. Eh, hay una clara venganza del duque sobre, sobre su hijo y su mujer, pero, pero en realidad todo es venganza. ¿eh? O sea, eh, Casandra se venga del duque, en esas palabras a las que aludía, a las que aludía Belén, ¿Casandra por qué se entrega a Federico?, porque antes ha dicho, solo me quiere para dar un heredero. ¿Sí? Entonces, que también está en el contexto de la, de la dinastía, ¿eh? O sea que, que, que Felipe IV se casa con su sobrina, su última mujer, solo para tener a Carlos II, ¿eh? porque no tiene heredero legítimo, porque se han ido muriendo. ¿Sí? Entonces, y Fernando VII, en la dinastía siguiente, era lo mismo. Entonces, que, que, que, que eso forma parte de la, de, de la tradición dinástica. ¿vale? Entonces, pero no la quiere por ella, la quiere por dar un heredero. Entonces, ella, claro, esto lo nota. Y, y entonces, ella de alguna forma está vengándose de su marido. El hijo se venga del padre. ¿sí? ¿Por qué? Porque me ha desheredado. Y entonces, eh, claro, yo tengo que fastidiarle de alguna forma. ¿sí? Pero, pero todos se vengan de sí, de, de unos de otros. Hasta el, el propio batín que decíamos antes, es como, pues ya os quedáis todos, y no, me, me, me voy a otro lado, ya no sirvo más. ¿no? Entonces, es... Una venganza tras otra. Es decir, no, no solo es el Duque el que se venga, sino que es una trama de venganzas. ¿no? Y, y eso Muy bien. Bueno, pues eh, lo bueno de esto también es que si, si nos quedamos con, con ganas de más, ¿no? que desde luego es así, como vamos a profundizar a nivel eh, práctico, no es decir, vamos a introducirnos en la obra, vamos a prepararla no solamente desde el ámbito de los actores, sino también... En, en esa parte ¿no? de escenografía, de vestuario, de caracterización, de ambientación. ¿no? Todo eso, eh, al fin y al cabo, tiene que servir a lo que nos estaba diciendo Salvador. ¿no? Eh, de verdad, que te agradecemos mucho, Salvador, el que estés aquí con nosotros, ayudarnos a preparar esta, esta obra. Nos emplazamos al día 7 de abril, a las 6 de la tarde, que será el estreno de la misma, en el cual pues, estará también presente Salvador. Alguno ya está haciendo, madre mía, sí, está, está realmente realmente cerca. Y vamos a ello, manos a la obra, a continuar con, con toda esta empresa que nos hemos puesto por delante. Y nada, gracias de nuevo, Salvador. Nada, gracias eh, a vosotros. Y seguimos ahí, en nada. el arte y en el teatro. Gracias. Nada. nada. Gracias.